Hola a todos, ¿cómo están? Recién podemos entrar en vivo, estaba con algunos problemas de temas técnicos, bueno, que siempre pasan, este es el tema del mundo digital. Vamos a esperar un momento mientras nos vayamos conectando. Un saludo a todos los que ya están ahí conectados. Hoy día vamos a hablar eh, sobre el reto que estamos lanzando de marketing digital para el año 2022. Este reto pues es, es, es una, un empujoncito, se podría decir, para ustedes, para los emprendedores especialmente, para que su empresa, su marca, pueda tener una presencia online consolidada y además puedan posicionarla. Y podamos llegar al 2022 con una mejor presencia, fortalecer nuestra marca, poder lograr mejores ventas, etc. No nos olvidemos que el tema digital no es de un día al otro, no vamos a lograr cosas porque hagamos en una semana algo o porque en un mes eh, empecemos a crear una presencia online, sino por un trabajo constante. Eso es lo que nos va a ayudar a generar un alcance grandioso, un engagement, a generar ventas. Entonces son muchas cosas que tenemos que trabajar y hacer para lograr todo eso. ¿Cómo está, señora Beatriz? Buen día, gracias por estar aquí presente. Es muy lindo verla junto a nosotros. Así que bueno, vayamos esperando un poquito para ver, que, eh, esperemos que se conecten más personas. Y ahí vamos a explicar bien de qué trata este reto de marketing digital. De hecho, es un reto gratuito, el, la documentación que se, que se va a entregar, que van a tener para poder descargarla, es de forma gratuita. Entonces, ese es el objetivo, poder ayudar, ayudar a ustedes, a las empresas, a los emprendimientos, para que salgan adelante, para que lleguemos a un año 2022 que sea mucho mejor que este año y podamos lograr grandes cosas en el mundo online. De hecho, necesitamos... Eh, movernos un poquito. Entonces ahí tenemos que empezar a trabajar. De nada sirve que yo les pueda proporcionar esta información, les pueda proporcionar eh, la descarga de este reto si ustedes no toman acción. Es bien importante que tomemos acción, ¿no es cierto? Saludos Karina, gracias por estar aquí como siempre, muchas gracias. De hecho, tienen la posibilidad de hacer consultas por medio del chat, de, de los comentarios en este live cuando vayamos explicando ya el reto para que podamos seguir adelante. ¿Listo? Entonces, para los que recién se están conectando, un saludo grande. Vuelvo a explicarles que el reto de Marketing Digital 2022 es un reto que se ha planteado, que se ha establecido y se ha desarrollado con el objetivo de ayudar a... A las empresas, a las pequeñas empresas, a los emprendedores, incluso a las personas que tengan una marca personal para poder tener una presencia online consolidada y además para que puedan posicionar su marca y para que este año 2022 sea exitoso, podamos mejorar en esa presencia online. ¿ya? La idea es que ustedes tengan una presencia además consolidada y que sean persistentes, ¿no? Para poder lograr resultados, porque caso contrario es muy difícil, muy difícil lograr resultados. Por eso tenemos que ser conscientes de esto. Un saludo, señora Beatriz, otra vez. Un abrazo grande. Gracias por estar aquí. Así que, bueno, veamos quién más se conecta. Esperemos un ratito, ya que esto siempre, siempre tarda un poco a que la gente se conecte, a que todos vean que ya estamos en vivo y podamos comenzar, ¿no es cierto? Esperando siempre que sea de ayudas, eh, todo lo que vayamos a conversar, eh, podamos entender claramente, esa es la idea de estos live, es la idea de proporcionar información gratuita, proporcionar eh, como este reto, por ejemplo, que les acabo de mencionar, que nos va a entregar, eh, nos va a entregar un documento, en realidad son dos documentos, para poder sacar adelante nuestra empresa. Ese es, ese es el plan, el objetivo principal de este reto y de cualquier información o documentación gratuita que lanzamos. Bueno, vamos adelantándonos. Un poquito ya, entrando a lo que es el reto, quiero explicarles claramente de qué va a tratar este reto. Primeramente, eh, van a tener un enlace que ya se los voy a compartir para que ustedes puedan ingresar y puedan descargar los documentos de lo que voy a hablar en este momento. Acá en, en, el, en comentarios se los voy a poner el enlace de donde ustedes van a poder descargar esta documentación. Y además, donde tienen también explicado cómo va el reto, qué es lo que tenemos que hacer para aplicar, para desarrollar, para lograr esa presencia online deseada que les planteo con este reto. ¿Listo? Bueno, el reto de Marketing Digital 2022 está elaborado con 40 retos. O sea, 40 acciones, 40 actividades que vamos a realizar durante 40 días para alcanzar esa presencia online deseada. Así que es muy fácil, muy llevadero, muy accesible para poder realizar, puesto que estamos tomando en cuenta los tiempos que tenemos para poder lograr una presencia online consolidada de alguna manera. ya En primera instancia, van a tener un un archivo que es para cortar, como el que ven acá. Lo que ustedes tienen que hacer es imprimirlo y poder cortar cada cuadradito que ven aquí. En cada cuadradito tenemos un reto, o sea, una acción que tenemos que realizar, que tenemos que realizar para cada día. Vamos a cortar, vamos a cortar, por ejemplo, un hito para que les muestre cómo es, cuál es la idea para que ustedes realicen. Voy a cortar enseguida. Ahora estoy cortando para que puedan ver la idea del, del reto. Esta es la parte, digamos, eh, simple que ustedes van a realizar. Pero ya tenemos la parte más elaborada, que es otro documento donde van a poder ver a detalle la acción que tienen que realizar. La acción y además tienen enlaces donde ustedes van a poder revisar para poder realizar esa acción. Porque es posible que muchas de las acciones que encontremos en estos papelitos que he cortado justamente del documento que les acabo de mostrar, donde ustedes van a cortar, donde tienen varios retos, está en forma resumida. ¿Qué vamos a hacer cuando cortemos estos papelitos? Fíjense, he cortado dos, ya, ¿ven? He cortado dos, entonces los vamos a doblar como querramos, la cosa es que no se vea ni se lea. Los cortamos, los doblamos cada uno. Ahí los vamos doblando de la manera que ustedes deseen, miren. Así los doblamos y así todos los eh, cuadraditos los cortamos, los 40, que son 40 retos para 40 días y los metemos en un frasco, en, en una cajita, donde queramos. Y cada día sacamos uno. Y ese que nos tocó ese día es la acción que tendríamos que realizar en ese día. Y así vamos a poder lograr avanzar en nuestra presencia online. Por ejemplo, este, digamos que he sacado este, dice planeación, es un reto para planear, determinar objetivos. Entonces, tenemos que determinar objetivos de nuestra marca que queremos lograr con la presencia online. De eso se trata, en este específicamente, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir avanzando un poquito más al tema eh, grosso del reto, donde les voy a explicar a detalle lo que van a tener en el documento que va a estar eh, desarrollado de forma más concisa, más explicada que lo que hemos visto en este documento que es para cortar. Como les he mencionado, cuando ingresen al enlace que les acabo de pasar, van a tener dos documentos para descargar. Uno es el que les acabo de mostrar, donde van a cortar, van a, van a cortar y sacar cada acción para cada día y el otro son esas mismas acciones, pero de forma más explicada, donde además tienen enlaces a artículos para que ustedes puedan realizar esa acción. Porque es posible que en, muchos de, en muchas de las acciones no comprendan cómo realizar. Entonces, en los artículos, videos, etcétera, donde yo les comparto, van a poder entender esto. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Por ahí alguna pregunta hasta el momento de quienes están ahí conectados o conectadas? El reto consta de varias, varias categorías. Una es planeación, que es muy necesario y útil para poder llevar nuestra presencia online, nuestra marca al mundo online. Entonces, también podemos pensar en separar, en separar cuando vayamos a cortar estos cuadraditos, porque de hecho aquí también está ordenado. Entonces, si gustan, nosotros podemos separar, por ejemplo, planeación, marca, posicionamiento, etcétera. Y llevar a cabo de acuerdo a un orden. Tenemos, como les decía, diferentes categorías. Planeación. Marca, para, para desarrollar y gestionar nuestra marca de forma más comprometida. Tenemos acciones de posicionamiento para Google. Acciones en redes sociales. De contenido. Acciones de email marketing y acciones de networking, y para finalizar acciones de analítica, que es tan necesario. Entonces, les he puesto retos en todas las áreas de lo que es marketing digital para que tengamos una presencia online consolidada y podamos llevar a cabo de forma fácil, aplicable, rápida, eh, nos va a permitir trabajar durante 40 días con una acción diaria, no necesitamos hacer más para poder lograr esto. Veamos si hay alguna pregunta. Bueno, no hay. Seguimos. Vamos con los retos de planeación. Todo lo que les estoy explicando lo van a tener para descargar desde el sitio web que les acabo de proporcionar. De hecho, la parte que les voy a explicar, que es más detallado, no necesitamos imprimir porque ahí tenemos enlaces. Entonces eh, va a ser fácil para poder entrar a cada enlace, artículo, etcétera, si necesitamos entender un poquito más. Un ratito. Listo, me quedé sin aire. Bueno, en la categoría de planeación, ¿qué tenemos? El primer reto, analizar nuestra presencia online y de la competencia. Podemos hacer un análisis FODA, por ejemplo. Y si no entendemos muy bien esto, pues ahí tenemos, eh, les he dejado dos enlaces, uno de siete pasos para analizar a la competencia y cuatro herramientas de analítica imprescindible que también nos va a ayudar a realizar este análisis. Entonces, eso es bien importante. Por otro lado, si buscamos análisis FODA en Google, vamos a poder encontrar fácilmente muchas tablas para realizar el análisis FODA. ¿Qué es el análisis FODA? Pues encontrar nuestras fortalezas como marca, las oportunidades que tenemos, las debilidades y las amenazas que podemos encontrar. Entonces, todo esto es importante. ¿Parece tonto? pensar en esto cuando vamos a trabajar en el mundo online, pero no es así. ¿Por qué? Porque tenemos que tener todo esto establecido desde la parte física, desde la parte tradicional que le llamamos, para poder desarrollarse esa presencia online. Si no tenemos todo esto, va a ser bien difícil. Otro de los retos dentro de la planeación, planeación es determinar objetivos claros y medibles que queremos alcanzar con nuestra marca dentro de la presencia online. Este, es, este creo que es uno de los errores y lo que menos pensamos cuando vamos a llevar nuestra marca al mundo online. Si no tenemos esos objetivos claros, va a ser muy difícil trazar una, una ruta, ¿no es cierto?, para lograr alcanzar algo. Por eso es que tenemos que definir bien lo que queremos y lo que estamos buscando en el mundo online. Fue genial, Karina. Me alegro mucho que ya lo hayas descargado. Así que ahí nos vas contando cómo te va con el reto. Continuamos. El reto número tres de planeación, describir de claramente nuestro producto o servicio. Tenemos que saber bien qué es lo que estamos vendiendo, qué es lo que queremos ofrecer, qué es lo que estamos ofreciendo. Si nosotros mismos no tenemos clara la figura de lo que tenemos, de lo que ofrecemos, ¿cómo va a tener claro nuestro potencial consumidor entonces cada pasito es bien importante y ahí vamos definiendo cada cosita para que tengamos esa presencia online fuerte cuarto paso cuarto reto de planeación el cuarto reto de planeación va a ser crear nuestro buyer persona ahí les dejo un artículo también donde explico más eh, de forma más clara esto cómo crear ese buyer persona que es nuestro cliente ideal ya también les dejo otro enlace en ese mismo reto donde pueden generarlo de forma medio automática con un enlace, con un generador de buyer persona que es de la empresa HubSpot. Vamos con el reto número 5. El reto número 5 nos va a permitir entender y saber cuáles son las estrategias y tácticas que voy a aplicar con mi marca. Se supone que estas estrategias y tácticas me tienen que llevar a cumplir mis objetivos. Entonces, el reto número cinco es eso, poder escribir y detallar esas estrategias y tácticas. También les dejo dos enlaces, dos artículos, donde explico más claramente el tema de las estrategias digitales. De hecho, tienen un webinar también donde van a poder ver. En, en el documento ya eh, detallado tienen esos enlaces para que puedan entrar, puedan ver, puedan eh, leer, etc. El reto número seis de planeación. ¿En qué plataformas tendrá presencia online mi marca? Entonces, tenemos que definir también, ¿dónde voy a tener presencia online? Para definir esto, tenemos que estar seguros de que podemos atender absolutamente todas las plataformas que nos planteamos como marca. Si solo tenemos tiempo para, eh, de, para encargarnos de Facebook, por ejemplo, pues solo Facebook. Ya, no es estar por estar en todas las plataformas. Hay que entender bien dónde está el público objetivo, dónde podemos, además, qué tiempo tenemos para desarrollarlas, ¿ya? Es bien importante todo esto. Y como séptimo, séptimo reto, que es el último reto de planeación, tenemos definir un presupuesto para la gestión del marketing digital de nuestra empresa. Eh, tenemos que tener claro cuánto vamos a poder disponer para, para el desarrollo de esto, para el desarrollo de nuestra presencia online, para definir bien dónde vamos a estar, qué vamos a hacer. Es importante. Además, si vamos a poder pagar o no a alguien externo, para realizar ese trabajo o nosotros nos vamos a encargar pero no nos olvidemos que tenemos que ocupar un tiempo esto es importantísimo un segundo más de vamos a tomar un poquito de matecito acá uno se queda siempre sin aire cuando habla gracias por mantenerse en línea para quienes están ahí por estar acá si tienen alguna pregunta de acuerdo a lo que estoy hablando con mucho gusto me dicen y vamos respondiendo Seguimos con la siguiente categoría. La siguiente categoría de los retos es marca, para establecer nuestra marca. ¿Ya? En primera instancia, el primer reto va a ser elegir un usuario de nuestra marca. ¿A qué me refiero con eso? Al usuario que tenemos, por ejemplo, en las redes sociales. Arroba Mika Sabja es el usuario que yo tengo en todas las redes sociales. Entonces, eso es lo que tenemos que definir. Muchas marcas en Facebook tienen, digamos, Mika Sabja, en Twitter, eh, Mikaela Sabja, en Instagram, eh, especialista en marketing digital. Entonces, esa variación no tenemos que tener. Debe haber una sola. Y para eso es este primer reto. Y ahí les dejo un enlace a una herramienta donde ustedes pueden ver si su usuario está disponible en todas las redes y poder definir ese usuario. Esto es importante porque nos ayuda a posicionarnos además. No nos olvidemos de eso. El reto número dos de marca. Hacer un análisis de los colores para nuestra marca. En Google podemos buscar, encontrar mucha información sobre el significado de los colores. Entonces, tenemos que definir, analizar, analizar qué tipo de color, qué clase, qué color específicamente va acorde a lo que es nuestra empresa, nuestra marca. No nos olvidemos que los colores tienen significados. Entonces, a ver, por ejemplo, en un hospital no vamos a poner colores negros, ¿no es cierto? Por eso tenemos que entender bien los colores que vamos a utilizar. A pesar de que ya tengamos definida una marca, sería bueno redefinir en caso de que no estemos por el camino correcto y adecuado. Como reto número tres de marca, tenemos definir el brand kit de mi marca. Este brand kit lo he definido de la siguiente manera, logo, eslogan, colores, tipografías, hashtags propios y voz de la marca. La voz de la marca es cómo vamos a hablar en la presencia online, en las redes, en nuestro sitio web si va a, ser de forma, va a ser formal, va a ser informal, todo eso, a eso se refiere. Ahí, ahí les dejo un artículo también donde explico un poco más sobre esto del brand kit de marca. Vamos por el reto número 4 de marca. Crear nuestro propio banco de imágenes, fotos, videos, fondos en una carpeta. Entonces, tener una carpeta donde guardemos las fotos de nuestra marca, de nuestra empresa, fotos de las instalaciones, fotos del personal, videos. De hecho, podemos generar también eh, fondos para utilizar en, las, en la presencia online de la marca, etc. Eso es el reto número cuatro. El reto número cinco. El reto número cinco de marca tenemos aplicar co-branding. ¿Qué es el co branding? Es poder hacer alianzas con otras marcas para fortalecer, para construir nuestra presencia de marca. Ahí les dejo también un artículo donde explico un poco más de esto y que nos va a ayudar a fortalecernos como marcas. Es una ayuda mutua, ¿ya? Como reto número 6 de marca, reservar usuario en todas las plataformas de social media. En el primer reto habíamos... Eh, ha hecho un análisis y tenemos que elegirlo, ¿es cierto? Y en el reto número 6 vamos a reservar ese usuario, vamos a crear nuestra presencia online en todas las redes y en otros medios, aunque no vayamos a generar. Es bueno que tengamos ya reservado ese usuario. Continuando con el reto número, a ver, perdón, Karina nos está preguntando un poco más del concepto del usuario, por favor, en lo que es lo que usarán para mencionarme en redes sociales. Exactamente, Karina, así es. No nos olvidemos que el usuario es el que, se, el que aparece en el enlace de nuestra presencia online. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a ponerte ahí en comentarios respondiéndote, Karina, para que me comprendas un poco más. Por ejemplo, wwwfacebookcom slash sabja Ese es mi usuario. Ese es el usuario. El nombre puede ser diferente al usuario. Por ejemplo, el nombre de mi página en Facebook es Micaela Sabja Marketing Digital, pero mi usuario es arroba Mica Sabja. Entonces ahí está la diferencia entre usuario y el nombre que tenemos. Y de la misma forma lo tenemos en, en Twitter, en Pinterest, en Instagram. El nombre y el usuario nunca son siempre 100% iguales. Pero el usuario es importante que sea igual. ¿Ya? Es muy importante continuamos con los retos. Ahora nos vamos a la categoría de posicionamiento en Google. ¿Qué acciones, qué retos vamos a hacer para poder lograr ese posicionamiento que nos va a ayudar a lograr el posicionamiento? Primero, tenemos el reto de registrar nuestro negocio en Google My Business. Ahí les dejo también un enlace para que vean cómo pueden hacerlo. Esta presencia de registro en Google My Business de mi negocio nos va a ayudar a posicionarnos y mejor aún si verificamos, ¿ya? Esto es, es relativamente sencillo, pero el problema y el inconveniente que se tiene en este momento y principalmente para Bolivia, es que se tarda en obtener nuestro código de verificación. Porque generalmente ese código se envía por medio de correo corriente. Nos tiene que llegar un sobre, por acá tengo algo similar, que no es exactamente para Google My Business, pero es de Google AdSense, que nos puede llegar algo así, algo similar, no sé si ven así, un sobre de Google, donde adentro nos va a llegar un código, un código como ven acá, y ese código se debe poner para verificar el, el establecimiento. Lamentablemente eso tarda mucho tiempo en llegar, a veces ni llega, entonces hay que, hay que insistir solicitando el código, pero eso es importante porque nos ayuda a posicionar nuestra marca. Reto número dos para el posicionamiento en Google, añadir nuestra marca, empresa, en directorios virtuales de nuestro sector. Si vamos a Google a buscar, por ejemplo, podemos buscar directorios hospitales, directorios de restaurantes, etcétera. Hay muchos directorios gratuitos para registrar. Y esto nos va a ayudar a posicionarnos. Hacer todo eso es súper simple. No nos olvidemos que cada uno de estos retos va a ser uno por día. Entonces va a ser súper fácil poder hacerlo. Va a ser fácil cumplir con el reto. No nos olvidemos y espero que me cuenten cómo les está yendo, cómo les va. Y si tienen alguna pregunta al respecto, también me la pueden hacer. Ahí están todas mis redes, arroba, mi casa, y con todo gusto les puedo ayudar. El reto número tres para posicionamiento. Configurar y personalizar nuestro canal de YouTube. Nombre de usuario, imagen de portada, perfil, agregar un sitio web, redes sociales y subir un video de presentación, además de la descripción del canal. Si nosotros ya tenemos una cuenta en Google, o sea, una cuenta de Gmail, por ejemplo, ya tenemos cuentas en absolutamente en todas las plataformas de Google. Así que no es difícil hacerlo. ¿Listo? Vamos por el cuarto y último reto de posicionamiento en Google. Realizar una búsqueda de las tendencias en Google Trends. Ahí también les dejo un enlace para que puedan realizar de forma más fácil esta, esta búsqueda. Utilice, podemos utilizar una palabra clave que identifica nuestro negocio. Y además, apuntar cuáles son esas tendencias de búsqueda. Apuntar en un cuadernito, en, el, en, nuestro, en nuestro Word, etcétera. Cuáles son las tendencias de búsquedas que nos van a servir para nuestro contenido. De acuerdo a la categoría, a las palabras clave que tenemos en nuestra marca. Como les digo, en este cuarto reto de posicionamiento les dejo enlaces donde van a poder hacer esta tarea de mejor forma y poder aplicarla en su empresa. ¿Vamos bien? ¿O tienen alguna otra pregunta? Perfecto. Continuamos. Ahora vamos con la categoría. De redes sociales, reto por reto. Tenemos el primer reto. El primer reto de las redes sociales va a ser configurar nuestra página empresarial en Facebook. Vamos a ir por cada red social, de las principales, obviamente. no Tenemos Facebook. En Facebook poner un foto, una foto de perfil donde debe estar nuestro logo. Y ese logo no debe ser movido, jamás. Debe quedar siempre igual para que sea identificada la marca de forma fácil y rápida. Y añadir una portada, una imagen de portada, que sí también la podemos cambiar, además de añadir textos en la foto perfil y en la foto portada. No me refiero a la, en la imagen como tal, sino en el texto que acompaña cuando uno sube una imagen. Otro de los puntos dentro de este mismo reto, ya aquí son, son un poquito más largos los retos, que va por red social. El segundo punto en Facebook va a ser descripción corta y larga, además de utilizar algunos emojis, en la página empresarial de Facebook. Añadir datos de contacto, determinar tres categorías que identifiquen a nuestro negocio y añadir dicha sección de las categorías. Añadir horarios de atención. Todo esto es imprescindible y necesario. Muchos nos desligamos de hacer esto. Creamos la página y lo dejamos así. Y no... Tenemos que poner toda esta información para poder posicionarnos. Ahí les dejo un artículo recomendado sobre Facebook. Vamos por el reto número 2 en redes sociales. El reto número dos en redes sociales nos vamos a enfocar en Instagram. Para que seamos una, una cuenta de Instagram Pro. Listo. Les dejo un enlace también donde van a poder eh, tener más información sobre lo que es Instagram. Tenemos que asegurarnos y verificar de que la cuenta de Instagram de nuestra marca sea una cuenta empresarial y no personal, porque si no, no vamos a tener algunas opciones y herramientas que sean útiles para nuestra marca. Por eso tenemos que ver esto. Foto de perfil. El foto perfil también tiene que ser el logo de nuestra marca, siempre. Y tiene que ser exactamente igual al logo que tenemos en Facebook. Es la forma en la que nos van a encontrar de forma rápida y fácil. Breve biografía de lo que hacemos y somos como marca. Datos de contacto. Configurar las historias destacadas. Les dejo un enlace por ahí justamente para eso, para que puedan poner ese enlace. Vamos por el tercer reto. Ahora sí nos vamos a ir con Twitter. Twitter también es una plataforma donde tenemos que poner una foto de perfil, un logo y una portada. Ese logo tiene que ser el mismo que hemos puesto en Facebook, que hemos puesto en Instagram, no nos olvidemos. Breve descripción, incluir hashtags de la marca y sector. Esto es clave. En Instagram y en Twitter el tema de los hashtags es muy, muy importante para poder posicionarnos. Agregar la ubicación, donde nos encontramos, en qué país, el sitio web. Crear una lista en Twitter también nos va a ayudar para poder tener detectados a potenciales clientes, incluso a la competencia. Para entender, además, sobre este potencial de Twitter, les dejo un enlace a una conferencia sobre esta temática importantísima. Un ratito me dejan, vamos a, vamos a, apagar, a apagar el celular porque nos van a molestar con una llamada como ahorita ya lo hicieron. Continuamos. Vamos, pasamos de las redes sociales. Esas son las principales. De hecho, ustedes pueden abrir en TikTok, pueden abrir en Pinterest, donde gusten. Donde su público, su público esté. Entramos a los retos de contenido. Algo que creo que les hace doler la cabeza a muchos. En los retos de contenido tenemos el primer reto. Elegir dos estrategias y dos formatos de contenidos. Les dejo ahí un artículo donde dice siete pasos para hacer marketing de contenidos. Y van a poder generar todo esto, las dos estrategias y los dos formatos. En el primer reto no les, estoy, eh, no les digo que realicen el contenido como tal, sino la elección de estas estrategias y estos formatos. Ustedes pueden elegir más estrategias y más formatos, simplemente es para que puedan realizar, tenemos dos y dos. Como segundo reto del contenido, diseñemos un post uno para Facebook de promoción de un producto o servicio de nuestra marca. Les dejo una herramienta ahí para que puedan hacerlo. Vamos a, di a diseñar. Piensen bien y por favor en lo que les digo. Estamos hablando de promoción del producto o servicio. Entonces, seamos eh, consistentes con lo que se les va solicitando en cada reto y hagámoslo de esa manera, ¿no? Creando un post de promoción donde mostremos producto o servicio, no otro tipo de publicación. Tres. El reto número 3 de contenido, diseñar un post en formato de carrusel para Instagram sobre tendencias de mi sector. ¿Dónde voy a encontrar esas tendencias? En Google Trends. Podemos buscar otras tendencias buscando en Google, y etcétera. Tenemos muchas opciones para encontrar tendencias. Ahí les voy dejando algunos tips para que puedan realizar. Reto número 4, crear una encuesta en Twitter sobre dos nuevos productos o servicios que planeamos lanzar. Y si no planeamos, pues pensemos en algo que queremos lanzar y hagamos la encuesta para tener una idea de lo que el público piensa sobre, sobre ese supuesto lanzamiento que vamos a realizar. Realizar esas encuestas en Twitter es súper fácil. Ahí vamos viendo si no hay preguntas. Continuamos. Más retos sobre contenido. El reto número 5. sobre contenido. Subir una historia a Facebook y otra a Instagram. Podemos añadir música, añadir un hashtag añadir un GIF. No nos olvidemos generar el contenido acorde a cada plataforma y a cada área, ¿no? Porque no, no es lo mismo subir un post para Facebook, que subir uno para Instagram, que subir una historia. El formato de las historias es muy diferente. Entonces, tenemos ahí la herramienta de Canva que les he dejado para también generar de forma correcta. Les dejo también varios artículos donde les va a ayudar a generar este contenido. Uno, cómo generar contenido para la marca. Contenido es mucho más que una imagen. Los productos no conectan los mensajes. Sí, tomen en cuenta, lean estos artículos que les va a ayudar a crear contenido de forma efectiva para su marca en todas las plataformas que les he mencionado. Continuamos con los retos. Ahora estamos, entramos al... al a la categoría de email marketing. ¿Qué es el email marketing? El email marketing hace referencia al envío de correos electrónicos para hacer marketing. Simplemente es eso. Ahora, para hacer una, un email marketing efectivo, tenemos herramientas, herramientas como Doppler email marketing que nos permite enviar un solo correo electrónico de forma masiva a muchas personas y además de forma personalizada. No nos olvidemos. Esta es la forma que debemos utilizar para hacer, pero... Utiliza, pero envíos a nuestra base de datos propia. Por favor, no hagamos spam. Tenemos que generar nuestras propias bases de datos. El primer reto dentro del email marketing que tenemos es crear una cuenta de email marketing. Ahí les dejo un enlace donde pueden crear y además les dejo un artículo donde hablo sobre este tema que es del email marketing y podamos entender mejor. Crear una lista de contactos suscriptores. Como les he mencionado, tienen que ser nuestros. Si ya tenemos ciertos contactos, pues podemos utilizar esos e introducir y crear esa lista dentro de la plataforma de email marketing. Les dejo un enlace donde explica claramente cómo crear esa lista de email marketing en la plataforma de Doppler email marketing. Reto número 2 de email marketing, eh, perdón, reto número 3 de email marketing. Vamos a, vamos a irnos a campañas y vamos a ir a crear una campaña de email marketing para fin de año. Programar, programaremos el envío para diciembre. Listo. Entonces, este reto, de hecho el de email marketing, es posible que, el, que lo pongamos eh, al inicio de nuestro, de nuestro reto, en los papelitos que cortemos y saquemos, para evitar que se nos pase la fecha de diciembre. Y si no, si, si lo hacemos de otra manera y se pasa, pues podemos hacer una campaña diferente, ¿no? Una campaña de repente para enero, para el 6 de enero, para Reyes Magos. Ustedes ya deciden qué tipo de campaña quieren crear. Simplemente son propuestas que yo les doy para que podamos realizar y tomar acción. Reto número 4 de email marketing. Configurar un formulario clásico de registro. Ahí les dejo dónde configurar. Les dejo un enlace y además les dejo unos artículos que nos van a ayudar a configurar ese formulario reto número 5 el reto número 5 de email marketing simplemente es que lean un artículo que les he dejado ahí el enlace para completar su aprendizaje sobre email marketing vamos acabando y tenemos dos categorías más la siguiente categoría es un reto de networking ¿Qué es el networking el networking simplemente es hacer esas relaciones interpersonales con un propósito de negocio. Entonces, a eso se refiere. Y si no trabajamos este networking, sea virtual o física, va a ser difícil también lograr tener éxito con nuestra marca, lograr ventas, porque eso nos va a ayudar a crecer. Primero, primer reto de networking, abrir una cuenta de LinkedIn. ¿Ya? Si no la tenemos, tendremos que abrirla. Y si la tenemos, bueno, nos libramos de este primer reto. Segundo reto, configurar y rellenar lo esencial de nuestra cuenta de LinkedIn. Estoy hablando como personas, foto de perfil y portada, añadir un titular, puesto actual, educación, país, sector, datos de contacto, resumen sobre nosotros para atraer contactos profesionales, etc. Reto número tres de networking, solicitar conectar con otros profesionales, invitar a conectar, conectémonos con muchas otras personas. Busquemos los profesionales que, que ameriten ser conectados con nosotros, que creemos que van a ser de utilidad conectar con ellos. No es conectar con todo el mundo por conectar. Entendamos con quiénes tenemos que conectar. Reto número cuatro de networking. Revisar el rendimiento de social selling. Social selling es un porcentaje, es un, una calificación que da LinkedIn a, la, a los perfiles, a las personas de LinkedIn de cómo nos estamos vendiendo. Ahí les dejé un enlace donde explico más a detalle el tema de social selling y cómo pueden ver ustedes cuál es ese su, eh, su rendimiento, la calificación que nos entrega LinkedIn. Reto número cinco, último de networking. Unirnos a un grupo de Facebook relacionado a nuestro sector, donde podamos encontrar potenciales clientes. ¿Se entiende? Ya casi acabamos. Nos falta el reto de analítica para terminar. El, el reto de analítica, tenemos también varios donde vamos a introducirnos y que es muy importante al inicio y al final de, de una presencia online que estamos desarrollando. Primero, revisar estadísticas de las páginas de Facebook de la marca, de la página, perdón, de Facebook de la marca. Ahí les dejo el enlace directo donde van a poder ver las estadísticas de su página de empresa. Si no saben dónde verlo. Reto número dos. Ver estadísticas de Instagram. También les dejo un enlace donde van a poder ver desde la computadora. Incluso las estadísticas de Instagram las podemos ver desde nuestra aplicación de Instagram. Pero para que sea más fácil para ustedes, se las dejé ahí el enlace que lo pueden hacer en la computadora. Reto número tres. Ver estadísticas de Twitter. También tienen el enlace directo a las analíticas de la cuenta de Twitter de su empresa. Reto número cuatro. Ya estamos acabando. Ver reportes de la campaña de email marketing. También lo tienen el enlace directo. Para eso tendríamos que haber creado ya alguna campaña. Si no se ha creado, pues van a tener que esperar a la creación para poder ver estos reportes. ¿Li? Y reto número cinco para finalizar en analítica. Realizar una lista de los posts con mayor alcance en las redes sociales y anotar el número total de aperturas de nuestra campaña. Entonces, de, de acuerdo a lo que hemos visto en las estadísticas, en el reto número 5 vamos a ir apuntando todo esto. Para finalizar, les dejo por ahí una herramienta recomendada para reportes y ver estadísticas que es SocialGest. En, todo eso lo tienen en el documento que les he mencionado, que van a descargarlo. Les dejo mis grupos donde pueden ustedes unirse. Bienvenidos todos. Y ahí el hashtag Entiendes o Mueres para conectarnos en todas las redes para que empecemos a interactuar y hablar sobre marketing digital con este hashtag Entiendes o Mueres. Los invito a descargarse el reto. No nos olvidemos. Ahí les he dejado un enlace. De hecho, lo voy a volver a compartir en mi ...en mis cuentas de redes sociales... ...en el enlace donde van a poder entrar y encontrar este reto... ...para los que no han visto al principio... Tienen esta, ...tienen esta hojita también en el reto... ...son dos documentos, hay uno que es para cortar... ...que es este, donde van a cortar cada cuadradito... ...los vamos a doblar... ...los vamos a doblar, miren... ...así tenemos cada cuadradito, los doblamos... y ...los guardamos en un frasquito... ...y cada día sacamos uno... Y es la acción que deberíamos tomar ese día. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el reto Marketing Digital 2022 para ustedes. Espero que sea de utilidad, que lo aprovechen, que lo hagan, que actúen. El asunto aquí, el objetivo es que actúen. Si no actuamos, no sirve de nada. Así que vamos, bienvenidos al reto Marketing Digital 2022. Nos vemos pronto. Y ahí en comentarios me pueden dejar sus preguntas. Un abrazo grande a todos. Gracias por estar aquí presentes conmigo y bienvenidos todos a mis redes. Nos vemos. Gracias.